nuevos modos de, de vincularnos con el conocimiento y, y las nuevas demandas sociales que tiene la universidad, nos ponen en situación de pensar en esta, en esta posibilidad de generar mayores oportunidades. Este, para distintos sectores sociales que puedan acceder a la, a la universidad. Bueno, el balance de la jornada de hoy ha sido muy positivo, hemos estado discutiendo aquí experiencias que se dan en las diferentes facultades sobre educación a distancia, específicamente en nuestro caso hemos traído la experiencia de un modelo tutorial que implementamos en carreras en bimodalidad que tenemos dentro de la facultad, en concreto el ciclo de complementación curricular en instrumentación quirúrgica y dentro del contexto de las carreras en bimodalidad, también explicar un poco cómo hemos hecho la formación de profesores y cuáles son las perspectivas que tenemos de seguir creciendo en otros eh, ciclos de complementación como obstetricia y salud ambiental y además las experiencias que tenemos de integración de las TIC dentro de carreras presenciales como es medicina. Y creo que compartimos entre todas las facultades y en la gestión de la universidad también eh, la necesidad de desarrollar este proceso este, en forma participativa a través de, de consensos políticos fuertes este, y de una visión clara este, y precisa respecto a estos escenarios y a estas posibilidades. El desafío que tiene hoy en día la Universidad para implementar diferentes estrategias, diferentes eh, propuestas mediadas por tecnologías, porque sin duda, y esto es un convencimiento, es el camino que tenemos que transitar si queremos que la universidad llegue a todos los rincones, no solo de la provincia, sino también del país, y con una educación pública y de calidad. Pensar la posibilidad de democratizar el acceso a la universidad, de generar mayores condiciones de acceso al conocimiento, eh, de territorializarnos este, y de enriquecer las experiencias educativas con una perspectiva de calidad académica y de excelencia que es lo que caracteriza a la Universidad Pública y a la Universidad de Entre Ríos.